Hola amigos de Life Speak Spanish, estamos ahora aquí nuevamente en las playas de Playa del Carmen en Quintana Roo. Miren nada más qué paisaje. Hermoso, ¿no? Todo esto. Bien, vamos a entrevistar a algunas personas para ver si realmente conocen el idioma español. Personas nativas que hablen, que hayan hablado toda su vida español. Y a ver si saben realmente por qué dicen las palabras que dicen. Así que quédense para que lo vean desde acá, desde Playa del Carmen. Hola, estamos con Juan. Valeria. Con Adam. ¿Cómo? Adam. Adam, Cassandra. ¿Tú? Lucy. Mayori. Marlene. Y Raúl. Priscila. Priscila. Camila. Hola. Oye, te voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Qué, ¿Qué significa la palabra cuenta? Cuenta... Uf, ¡Dinero! Ok. Números. Okay. Es que varía, ¿no? Puede ser cuenta de contar eh, con alguien que esté contigo, de que como acción de, de persona, o cuenta de una cuenta de depósito de dinero, de manejo de algo de eso. O cuenta. Uh, pues contar, ¿no? Contar en el aspecto de cuenta, cuenta, o sea, cuéntame. O no sé, la verdad, la verdad, yo creo que es eso, ¿no? Okay. Cuenta. No sé. ¿Cómo que no sabes? Palabra cuenta, pues, como uh, explicar algo, ¿puede ser? ¿Como explicar no? algo? Ajá. Entonces, por ejemplo, para... Explícame, explícame más, dime algo... Uh, uh, uh, uh, platícame algo, es lo que entiendo. Cuenta. La cuenta es la suma de diferentes números. La cuenta es... Eso, la suma de diferentes números. es que te voy a decir contar? Okay. O sea... Ya pueda hacer números, o sea, algo tangible. Tangible significa que puedes tocar. Que puedas, este... Sí, o sea, ir... Um, sí, o sea, como ¿Numerando? que viendo, numerando y decir uno, dos, tres... ¿Lo mismo? Pues yo creo que tiene varios significados. Digo, también como que viene de la numeración, de contar uno, dos, tres. Pero igual, pues, cuenta bancaria ya es algo concreto que también... Como que deriva de eso, pero no es exactamente sobre contar Ok Hay Mucho de significado, ¿no? Depende de qué Pero bueno, ya me dijiste que cuenta es de contar, ¿no? De contar, ¿Y, ¿Y por qué decimos, por ejemplo, date cuenta? Date cuenta Sí, ¿verdad? <risa> eso sí, la verdad No, pues la verdad es, es depende de la forma en que uno le está explicando Ya depende de lo que tienes que decir A ver, date cuenta, o sea, date cuenta, güey, ¿o qué onda? Ay, sí, ups, date cuenta Date cuenta, bebé, ay, sí es como de, a ver, topa, o sea, haz como... La matemática, brother No, no, no o sea. ¿Eh? Haz la matemática, haz la cuenta. <risa> haz la matemática, oye, podría ser un no, buen... La cuenta, ¿eh? date cuenta. Dinero, números, la cuenta, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Podría ser, me gusta... Date ese. cuenta, topa. Topar significa llegar al fondo hasta el último. Un coche llegó a topar con pared y se estrelló o llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, más claro no se puede. O sea, Entonces, ¿por qué decimos date cuenta? Date cuenta es, claro, buena pregunta también. Date cuenta es, avivate. O sea, avivate. O sea, ponete pillo. Ponerte pillo. Ponete pillo. <risa> Avivar significa más que vivo y puede conjugarse con todos los pronombres. Avivarme para yo avivarte para tú, avivarse para él o ella, avivarnos para nosotros, avívense para ustedes o ellos. Es deber. ¿Cómo deber? Darte cuenta. Yo creo que es modismo más bien. Es modismo. Claro. ¿Por qué decimos date cuenta? No lo sé. Yo no creo que la lengua <risa> española okay. es este darte que... cuenta. Yo creo que en la lengua española deberías, deberías de ver. O observar, ¿Claro? no va por decir, creo, no. Sé, creo o sea, ni es siquiera sabemos el significado, pero ya lo decimos, o sea, como que date cuenta. A ver, entonces, ¿por qué decimos date cuenta? Mm, por... Pues no sé si puede ser como algo puedas, te iba a decir como visualizar, o sea, ver o saber o conocer, o sea... Pero de contar a visualizar, hay mucho. Sí, ideas. ahí ya a lo mejor sería más como dice él, o sea, que pueda tener varios significados, no nada más como en cuestión de matemáticas o números. Ok, entonces, ¿por qué decimos, por ejemplo, eh, cuéntame una historia? Ok, buena pregunta. Es narrar, contar. Es como contar una historia, es narrar una historia, es eh, contame qué hiciste el fin de semana. Y no son números en ese sentido, son es la, la, la idea de, de narrar una historia. Ok. Cuéntame una historia. Um, Uff, yo soy buenísima en eso. Cuéntame. cuéntame. ¿Por qué es cuéntame una historia? Para que... <risa> Ya me hiciste a pensar, mucho. He... No, ¿O ya? por qué decimos, por ejemplo, haz de cuenta? Haz de cuenta, como imagínate. Exacto, pero Así ¿por manera? qué? No sé. O sea, <risa> no sé. O sea, hacer, haz de hacer. Haz de hacer, haz de cuenta. Es como imagínate algo, o sea, piensa en eso, imagínalo. No, no como de contar números o contar cosas, creo yo. Así es como lo entiendo. Ok, ahora dime por qué decimos haz de cuenta. Ok. Bueno, eso no, no, no lo utilizamos en Argentina Bueno, pero lo entiendes el, Ajá, el haz de cuenta es como, nosotros decimos suponete Suponer es considerar una cosa cierta o real Sup Suponete Suponete okay. No es suponete, es suponete Ok, ok ¿Sí? Suponete que vamos a la plaza a tomar unos mates o un fernet y cae un amigo y nos invita y nos vamos todos juntos a tomar más cerveza eh, Chilangas, una palabra chilanga que te sepas pues La básica, güey, ¿no? Creo que eso nos define bastante Todos nos decimos güey aquí carna Aquí también bueno, <risa> bueno, los que venimos de acá. Una palabra chilanga, híjole, es que no tengo mucho léxico en chilango, pero a lo mejor chido, ah, porque no ah, chido, no. Ah, que a lo mejor aquí les cuesta trabajo. Eso, chido. Sí, pero ah, no, no es este trabajo, es chido, pues es pero nice, ¿no? Pero no acostumbrados, chido sí, puede sí, sí. ser. Una palabra yucateca, yucateca oilo. Oilo. No sé si lo he escuchado. En vez de decir, o escucha, o ya oíste, o como asombro de que hiciste algo, te dicen, oilo. Oh, okay. <risa> o velo igual, Entonces, velo. Hay, créeme que en Yucatán hay muchas palabras, desacuerdos del español. <risa> uh <-huh. risa> bueno, eh, invita a toda la gente que venga a Playa del Carmen para que se venga a pasar unos días bonitos por acá. Claro que sí, aquí estamos en Playa, en playa la más popular aquí en Playa del Carmen, Playa Mamitas. Aquí le tenemos las actividades acuáticas para que nos vengan a visitar acá. Pues vengan a relajarse un rato. Vengan, muy bonito Playa del Carmen, Cancún, todo está muy bonito. Vengan para acá. en el lugar? Bueno, estamos en Playa del Carmen, el lugar se llama Sensi. Eh, aquí la verdad les recomiendo bastante, la comida es deliciosa. Mi amigo tuvo oportunidad de, pro de probar los camarones al coco <risa> y le gustaron bastante. Entonces, eh, es un club de playa, en la noche tenemos música en vivo, eh, todos los días tenemos un grupo diferente y pues aquí los esperamos. Sí, los camarones al coco están sí, sí. Oh. el ceviche también es bastante bueno, ¿eh? lo recomiendo bastante Ok, bueno, vendremos después a probar ceviche bueno, sí, aquí los Gracias esperamos. Bye, hasta luego ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Señor Frogs, en Playa del Carmen Playa del Carmen Y eh, nada, acá trabajando en la barra, pasándola bonito Así que son todos más que bienvenidos a pasarla bien Y a ponerse en pedo a <risa> ponerse muy pedo, así se. Así, ella ya se aprendió todas las palabras mexas de acá. Pero ponerse en pedo, o sea, en México dicen ponerse pedo, en Argentina decimos ponerse en pedo. Ok. Sí. Bien. Sale pues, gracias. A ustedes, gracias. Pues adelante, amigos, vengan a conocer Quintana Roo, la península de Yucatán, sobre todo, la gastronomía, la historia, las playas, todo es súper recomendado. Bueno, les voy a explicar el significado de la palabra cuenta. Eh, la palabra cuenta siempre va a ser para números, como decían en el video, pero también es para una narración, pero tiene que ser una narración larga. Es decir, si tú le dices, por ejemplo, a alguien, eh, dime, pues puede ser que la respuesta sea sí o no, o algo muy sencillo. Pero si le preguntas como cuéntame, ah, estás esperando que te cuente una historia que lleva 1 2 3 cuatro, cinco párrafos, cinco líneas, una historia. Ahora, el date cuenta y el haz de cuenta son modismos. Date cuenta es para reconoce algo, observa algo, eh, y el haz de cuenta es imagínate algo. Entonces, espero que les haya servido este video, vamos a seguir con más.